saludos soy Israel Banker y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla para encontrar nuestro dispositivo celular Mi madre estará orgullosa de mí. lo que vamos a hacer es iniciar sesión con la misma cuenta que tenemos en el dispositivo celular Entonces vamos a darle clic aquí en google acceder una vez que le demos clic en acceder nos va a salir esta opción para ingresar el correo y la contraseña una vez que hayamos ingresado el correo y la contraseña eh, vamos a darle clic en, en el loguito luego a administrar cuenta de google una vez aquí vamos a dar clic en seguridad y aquí en seguridad nos vamos a ir hasta esta opción vamos a bajar aquí y vamos a darle clic en la opción que dice encontrar un dispositivo perdido una vez que demos clic allí aquí nos van a salir, a salir todos los dispositivos que tengamos conectado a la cuenta de Google o con la que hayamos iniciado sesión en los dispositivos en este caso vamos a encontrar mi teléfono Moto G8 Power que hace 4 minutos eh, lo he localizado y aquí en, en el mapa nos va a ir ir acercando en donde se encuentra ubicado nuestro dispositivo, como pueden ver ya lo localizó, dice que está aquí en esta ubicación y mírenlo aquí, yo estoy en este momento me encuentro en mi casa, jardín la 18, miren que aquí está en este rango, entonces ahora lo que falta es hacerlo sonar ya que se encuentra alrededor, eh, se encuentra a unos 4 metros retirado de nosotros, listo entonces en este caso le vamos a dar clic en reproducir sonido, una vez se reproduzca ustedes lo van a escuchar entonces vamos a hacerlo ahí he suspendido el sonido, como pueden ver ya lo encontré, aquí a mi lado porque obvio que estoy haciendo una demostración entonces así de fácil encontramos nuestro dispositivo perdido